Cordial saludo, estimados aprendices. Bienvenidos a esta serie de tutoriales Nicolás, muy buenas. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Estilizado. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, eh, Nicolás, precisamente el día de hoy vengo a explicarte cómo es que vamos a trabajar el correo de Gmail. ¿Listo? Señor. Vamos a crear un correo. Entonces, ¿cómo lo vamos a crear? Es algo muy sencillo. Entonces, vamos a, primero, vamos a darle clic en un navegador. En este caso, va a utilizar Google Chrome. ¿Listo? Señor. doy clic acá. Bueno, entonces, como observamos, vamos a entrar aquí al correo gmail.com, ¿sí? ¿sí? Entonces vamos a entrar a gmail.com, como aparece acá. Y entonces en este momento, aquí está navegando. Aquí vamos a encontrar, entonces, si yo ya conozco el correo, pues voy a digitar, pero como no vamos a hacer eso, sino que entonces aquí le vamos a dar crear no. una cuenta nueva, ¿sí? Una, crear una cuenta cuando a veces la persona ya aparece en correo sacado o algo, entonces lo que tiene que hacer es clic en la punta de flecha, aparece una punta de flecha más o menos en esta opción y entonces usted le hace clic ahí y dice que quiera ingresar como otra cuenta, ¿sí? sí en este caso pues tenemos la, la opción porque entramos directamente y nos está pidiendo las opciones, entonces yo le voy en crear una nueva cuenta y le dice que si la cuenta la quiere para mí o para administrar mi negocio, yo en este caso la voy a colocar que para mí, ¿sí? ¿sí? sí. Bueno. Hay que recordarle a nuestros aprendices que vamos a crear una especie de call center que nos va a estar ayudando durante toda la formación, en el cual ustedes y todo nuestro grupo de trabajo va a estar ayudándole. Entonces, en el nombre vamos a colocar aquí, por ejemplo, call center. Call center, ¿sí? Sí. Apellido, eh, coloquemosle, cadena. ¿Sí? Y en el nombre vamos a colocar así, eh, soporte, PDAA, ¿listo? Soporte PDAA, que es el prototipo didáctico de aprendizaje activo, que es lo que estamos desarrollando, ¿listo? Entonces, vamos a mirar, el computador mismo nos va a decir si esa, si esa cuenta se puede utilizar o no, porque posiblemente, a ver. Si yo me pongo y digo, no, yo voy a crear la cuenta de Gustavo, ¿sí? sí. Entonces yo creo que Gustavo ya es un gustavo.com, ¿sí o qué? Sí. Entonces, o sea, ya debe haber ese. Entonces necesitamos buscar un nombre diferente. Normalmente vamos a buscar, ¿qué hacen normalmente las personas? Le colocan el nombre y de pronto le colocan la fecha de nacimiento, ¿cierto? Sí. Entonces ahí lo miran a ver. El correo es importante, el nombre, ¿no? Porque el nombre nos queda de por vida, ¿sí? Yo tengo correos que llevo 20 años en ellos, con ellos, entonces son parte de qué? De, de, de, sí. de, de mi vida, ¿sí? Entonces es algo importantísimo. La contraseña, que no se nos va a olvidar. Entonces yo voy a colocar una contraseña acá. Y vuelvo a colocar la contraseña. ¿Sí? Sí, señor. Y yo quiero ver la contraseña para saber si la escribí bien, le doy clic en el, en el ojito y entonces ahí nos va a aparecer, por ejemplo en este caso vamos a hacerlo, ¿sí? Soporte unos Soporte unos tres. Pero bueno, yo la voy a cambiar porque tampoco, ¿no? Entonces vamos a colocar. Listo. Y entonces es importante que las contraseñas nunca se las muestren a otra persona, ¿no? eso Es algo muy personal. Ahora le doy siguiente. Bueno, entonces, bueno, estimados aprendices, entonces ahorita precisamente nos está solicitando un número de teléfono para confirmar. Entonces vamos a colocar acá un número de teléfono, 301, vamos a colocar 291 50, 3276. ¿Pues ah, ya está ahí, qué bien. Entonces vamos a escribirlo ahí y le vamos a dar siguiente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Tiene que llegar un mensaje de confirmación con un código para ah, verificar bien. que el mensaje fue recibido. Perfecto, vamos a mirar. Listo, que bien, ahí llegó el código. Entonces el código es 87. Es, no, 67. No, 80, ah, 60, era para eso. Estaba pendiente. Muy bien. 67, 67 07. 07 92. 92 ¿Listo? Bien. Y le vamos a dar verificar. Bueno, muy bien. Mira, Nicolás, ya llegó la, la confirmación, ¿cierto? Entonces dice que si quiero colocar una dirección de correo de recuperación, yo voy a colocar un correo, otro correo mío, por si en algún momento se me, se me pierde eh, la contraseña o algo, pues me va a recuperar por ahí. Entonces voy a colocar otro, otro correo aquí. Voy a colocar la fecha de nacimiento. Me voy a colocar aquí primero el mes. listo y el género vamos a colocarle eh, coloquemosle hombre ahora porque solicitamos este eh? ah listo Entonces ya quedó terminado y simplemente le damos siguiente ah, listo Nicolás ya quedó vea simplemente lo doy si sí acepto y ya con eso, quedamos ya creamos nuestro correo electrónico. Entonces aquí terminamos, vamos al final, le damos clic en donde dice Acepto, y con eso hemos terminado nuestro, eh, nuestra creación de cuenta. Ahora esperamos que ingresemos. Bueno, y ya pudimos ingresar. ¿Listo, Nicolás? Sí, señor. Bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial. ¿Listo? Sí. Chicos, no olviden cómo crear su correo si no lo tienen, el correo electrónico. Muchas gracias.